A ver, ya a empezar acá a ver la transmisión. A ver. porque eso ya pasó, Listo. eso ya pasó. Listo. Buenas tardes a las cuatro personas que se conectaron en este momento. Les cuento que vamos a empezar a compartir el enlace en los diferentes grupos de WhatsApp para que las personas se puedan ir conectando y mientras tanto pues vamos dando tiempo para que más personas se conecten el día de hoy a este nuestro primer Instagram Live. Entonces vamos a, a compartirlo. Les pido que nos den un tiempito, de un tiempito mientras logramos hacer esa distribución del enlace. Entonces, ¿te sientes bien? bien? ¿Cómo se llama el Instagram Live? Educación Inclusiva. Conver Convergencias en la Educación Inclusiva. ¿Sí? Primer ¿Sí? capítulo, Educación Y tengo que decir, muchas gracias por invitarme a la convergencia en Educación Reciente. Sí. Ah. ah, ok, claro, todo todos. <risa> <risa> ¿Me avisas cuando empiece? Sí, sí. <risa> Copiar, vamos por el otro grupo que es la lista de difusión y empezamos. si quieres. Dale. Vamos a probar un momento el sonido. Listo, creo que he hecho hablar un poquito más duro. Okay. ¿Listo? vamos Listo. Ahora es ponerlo en silencio y vamos a empezar. Bueno, este es nuestro primer... ¡Ay! ¡Por Dios! Como, como cuando se estés, le el computador ¿Y el que la la la transmisión, ¿no? no, ahí está conectado. Listo. Entonces, bueno, este es nuestro primer Facebook Live como Corporación deje Caminos. Nosotros hemos estado haciendo Instagram Live con diferentes actores, hemos estado hablando sobre accesibilidad cognitiva, sobre qué cambios ha implicado la interpretación de lengua de señas colombiana en tiempos de contingencia, hemos también hablado sobre... ¿Sobre ¿Has estado viendo sí, los Instagram Algunos, Live? algunos. El último fue Psicosocial. Fue sobre cuidados psicosociales, sí, es tiempos de contingencia y Ajá. para las personas un poco que les preocupe vernos acá juntas compartiendo el mismo espacio. No tenemos coronavirus. Les contamos que eh, nosotras vivimos relativamente cerca, estamos más o menos a un barrio de distancia, teníamos que coincidir por varias cosas y decidimos que la primera vez que nos viéramos pues íbamos a aprovechar el espacio con todas las medidas de seguridad respectivas que tomó Natalia y demás para poder estar acá compartiendo juntos. Y vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante, que tal vez no se ha tocado mucho, y creo que eso me parece importante reconocerlo también, y es cómo eh, hay contingencias en la educación inclusiva. Pero ya muchos han hablado de las contingencias y vamos a hablar sobre las convergencias de la educación inclusiva. Y es que nos dimos cuenta que muchos hablan sobre educación inclusiva y que eso pareciera ser que es un modelo de educación exclusiva, uh -huh. y siempre se ha asociado la educación inclusiva con personas con discapacidad, les pido el favor a las personas que están en el chat, si nos pueden decir si estamos bien de audio, nos pueden mandar una mandita arriba, o si de pronto necesitamos nosotras dos hablar un, poco un poquito más duro, que se puede ser también una de las soluciones. En ese sentido, nosotros nos habíamos dado cuenta en nuestras conversaciones internas que hay muchas... Eh, maneras en las que se reflexiona sobre la educación inclusiva y que a muchas personas se piensan que la educación inclusiva es una educación exclusiva para personas con discapacidad cuando en realidad la educación inclusiva es un proceso de transformación muchísimo más amplio y nos dimos cuenta que hay pilares de la educación inclusiva que son pilares también de otras corrientes o de otras tendencias pedagógicas y en ese sentido vamos a hacer varios capítulos hablando de esas convergencias que hay entre unas corrientes pedagógicas y la educación inclusiva. Entonces uh -huh. el día de hoy vamos a analizar qué puntos en común hay en la educación inclusiva y la educación popular. Natalia ya se presentará, pero consideramos que es la persona indicada para hablar justamente sobre esto, Nata. Entonces antes de empezar, como con todas las preguntas que nosotros establecimos y demás, sí considero que es muy importante que tú nos cuentes quién eres tú, de dónde vienes, no de dónde vienes y para dónde vas, en ese sentido tan filosófico, pero sí, qué entidad representas. Es que Qué pregunta más difícil. Un poquito existencial en este momento la, la pregunta, <risa> pero sí, a qué entidad representas y cuál okay. ha sido tu trayectoria en escenarios educativos. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya les dijo Sara, mi nombre es Natalia Martínez, pertenezco a la Corporación Casa Blanca, eh, que hace una corporación que inicialmente se enfocó en proyectos eh, de educación popular y eh, proyectos culturales y educativos. Actualmente estamos trabajando ya alrededor de hace unos 4 o 5 años el tema de la educación inclusiva, articulándola a todos estos procesos que maneja eh, la corporación, que es investigación en educación popular, procesos de fortalecimiento de comunidades a partir de lo cultural como... Lo musical, el arte, el reggae, eh, serigrafía, todos los tipos de artes urbanos que vemos desde las eh, comunidades, se fortalecen para pues, potenciar más desarrollo a partir de las comunidades. Eso es lo que hago desde la corporación y pues, es lo que me apasiona a mí en la vida. Y en tu cotidianidad, cuéntanos un poco... Sobre tu cotidianidad del ejercicio profesional Bueno, en mi ejercicio profesional soy docente de apoyo a la inclusión de la Secretaría de Educación Distrital Trabajo con, yo creo que los que manejamos como, o los que estamos como interesados en estos espacios Conocemos un poco, pues a qué me refiero, si no igual ya lo voy a explicar Y es hacer el acompañamiento en los colegios distritales a los procesos de educación inclusiva Que si bien, no lo acaba de decir Sara, se entienden Únicamente como para el manejo de personas con discapacidad, precisamente posibilitar estos escenarios es para, para darnos cuenta que la educación inclusiva no se enmarca solamente en apoyar al niño con discapacidad en las aulas regulares, a sus padres y a sus estudiantes. Esto va un poco más allá y, y podríamos decir que tiene sus orígenes hace... ¿Añitos? Añitos. Listo, nata Vamos a empezar a hablar hoy, a introducir qué es la educación popular para luego poder empezar a hablar de esas convergencias que habría entre la educación popular y la educación inclusiva. Y vamos a remontarnos un poco también a los antecedentes de la educación popular. En ese sentido, la primera pregunta que nosotros elaboramos para compartir con ustedes fue, ¿qué son las pedagogías críticas, Natalia? Vale. Y sobre todo, ¿qué relación tienen con las corrientes pedagógicas latinoamericanas? Okay. Las pedagogías críticas surgen para dar respuesta a esa, a, a, para generar una alternativa educativa, ¿sí? Tenemos un modelo educativo que nos enseña a partir de la educación bancaria, como se denomina de hecho en, en los procesos de educación popular, que es la, el depósito de conocimientos. Estamos depositando conocimientos todo el tiempo a los estudiantes para generar una educación mercantilista. Entonces, hay un grupo de docentes que se piensan, desde una postura crítica, que la sí. educación no debe ir en ese marco. Yo no educo para simplemente depositar conocimientos. Entonces se genera la educación, las, perdón, las corrientes pedagógicas como postura crítica al modelo educativo, donde se originan las corrientes pedagógicas. En lo que conocemos en la actualidad y en nuestro país, se toma como referente la corriente pedagógica latinoamericana surge más o menos en la década de los 60, con Pablo Freire y muchos referentes más, pero es pa Pablo Freire como el, el padre, digámoslo así, uh -huh. de la educación popular, sin embargo paralelamente, unos añitos después, 70s, 80s, en Estados Unidos, eh, Peter McLaren y Henry Giroux empiezan a fortalecer este proceso de pedagogía crítica, perdón, de, sí, pedagogías críticas, perdón, en Estados Unidos. Con base en los planteamientos y con la formación, afortunados ellos, Ajá. de Pablo Freire para originar estos procesos allí. Entonces hago la especificación porque no hablamos solamente de corriente pedagógica latinoamericana, sino que en un momento dado las pedagogías críticas también surgió como corriente pedagógica en Estados Unidos. Y de ahí, ya con todas las puestas de marcha de Pablo Freire, es que empieza a volverse también un tema latinoamericano y a volverse también un ejercicio que más adelante hablaremos, lógico, desde la epistemología del sur. Exactamente. Entonces... Sí, vamos desde... con... dale. no sé si quieras, iba a reforzar con algo, a partir de esa epistemología del sur, y tú mencionas que se origina con Pablo Freire. Hay un eh, movimiento en Brasil que se llama el Movimiento Sin Tierra. Uh -huh. Ellos que son, son eh, gente que tenía eh, procesos de expropiación de, tierra, de tierras, que también los vivimos aquí, a nivel Latinoamérica, y es donde eh, empiezan eh, como a hacer procesos de organización social. La educación popular es, más allá de un proceso educativo, es un acto político. Es la reivindicación de muchas eh, poblaciones que han sido vulneradas. Y si vamos a hablar de educación popular como corriente pedagógica latinoamericana, si bien es cierto, el referente eh, más importante es Pablo Freire, podemos estar hablando desde mucho más atrás, desde Comenius, desde otros pensadores, para hablar de una educación para todos. Lo que pasa es que ella se materializa cuando se hace esa articulación entre lo teórico y lo práctico desde una organización social, desde un movimiento político como okay. tal. ¿Mm? Esos dos serían ejes principales. Sería organización momento, social y movimiento político. político. O sea, es una Perfecto. acción política en el escenario educativo. Perfecto. ¿Qué relación tiene la educación popular con las pedagogías críticas? Ya hemos estado hablando un poco de eso y es desde donde nace, pero entonces empecemos a hablar de educación popular, ¿qué okay. es la educación popular? ¿cómo empezamos a hablar de educación popular? no solamente en Brasil, sino también en Colombia, ¿qué apuestas? ¿qué cosas? o ¿qué procesos se han liderado desde educación popular? ¿hace cuánto estamos hablando de educación popular? y sobre todo, Nata, en clave de tu experiencia, ¿tú cómo llegaste a la educación <risa> popular? Ok, bueno... Como te decía, desde la década de los 60, 70, estamos hablando a nivel Latinoamérica eh, de procesos de educación popular. En Colombia, puedo estar errando, hago la claridad, ¿Sí? más o menos desde los años 80, de hecho, inclusive, pero pues, bueno, esto va un poquito más allá porque ya es cuando empieza a, a pensarse desde la academia otro tipo de proceso con el movimiento pedagógico latinoamericano eh, nacional, me eh, movimiento pedagógico estudiantil, no, no recuerdo, claro, de la PEDA, antes de, la de profes, que empezaron las, o las o reivindicaciones era. de la séptima papeleta. Eliminaron. Exactamente, totalmente, okay. desde ahí. Entonces, empiezan a generarse procesos de formación de grupos de estudiantes en, en las universidades para llegar a materializar de pronto estos ejercicios en los barrios, a partir de qué? De reivindicación de derechos de las minorías. Entonces, por decir, ¿cómo conocí yo igual ahí la, la educación popular? De esa manera. Eh, entrando a formarme para poder hacer llegar el acceso a la educación a los que no tenían la posibilidad Para ninguno de nosotros es un secreto que el educarse en un país como Colombia Es un proceso de suerte de los que tienen posibilidades económicas para pagar sus estudios O de la suerte con la que corre el estudiante de bajos recursos, estrato 1, 2 y 3 Que pasó a la universidad pública, que es la situación Muchos. general de muchísima gente empiezan a surgir como todos estos procesos y esta enseñanza en la universidad desde una postura crítica desde donde te empiezan a evidenciar a ti que la educación es para todos ¿Mm? eh, la educación debe ser accesible tanto para las personas de adultos jóvenes y demás pero pues eso en el ejercicio real a partir de una educación basada en competencia, de una educación competitiva como es la que vemos en nuestro país, de una educación que piensa en el ejercicio de inclusión laboral para generar recursos, eh, eso no se da. Entonces conozco yo la educación popular yendo a formar, a hacer procesos de alfabetización, a hacer procesos de pre-IFES, a madres comunitarias de Ciudad Bolívar, en Usme, a población de las veredas, en la vereda de Luval, eso fue en Usme, Ay, me llené de amor acordándome de todo eso. Entonces, de, esta manera, manera, yo, exactamente. de esta manera conozco yo la educación, eh, la educación popular, donde la validez de esta es que yo no voy a llevar ningún saber. Uh -huh. Yo como educadora popular voy a aprender y mi labor va a ser de pronto liderar esas necesidades que tiene la población, siempre y cuando yo ya haya sido formada para una población, porque una cosa fundamental en la educación popular es que es una retroalimentación constante entre educador y educando. Estamos hablando todo el tiempo de un ejercicio horizontal donde tu saber es tan válido como el mío. Y yo no conozco algunas cosas, pero mi territorio tiene unos aprendizajes que tú desde la academia no los conoces. Uh -huh. ¿Mm? Por eso mismo se habla de un ejercicio de educación popular, porque es el pueblo, la gente, quien, quien nos va a dar también esas herramientas y que se sale un poco de ese escenario de educación tradicional, donde todo está supeditado a partir de un currículo, que no sabemos si ese currículo le sirve a todos. ¿Mm? No que sé. esa es una reflexión interesante que iremos haciendo más adelante. Y son reflexiones en clave de currículo. ¿Cómo concibe la educación popular el currículo? Pero ya en un momentico estaremos hablando de eso cuando estemos reflexionando acerca de cómo consigue también la educación popular los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué los hemos categorizado así las preguntas un poco primero para empezar a comprender? Porque no todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de educación popular. Uh -huh. Y lo que ha pasado es que parece que es una corriente crítica, una corriente además que ha sido tildada también en muchos escenarios de tener un sesgo político. Y en ese sentido muchos no lo conocemos. Digamos que yo en lo personal ni experta ni conocedora de educación popular soy, sino que uno como educador lo conoce por encimita, y si me parecía y nos parecía importante empezar a desentrañar un poco qué piensa la educación popular respecto a ejes centrales de la educación, para ahí mismo empezar a encontrar esas convergencias que se dan con la educación inclusiva. Entonces, en ese sentido, hay una pregunta que para mí es vital, y es ¿quién es el educador popular? Pero antes de hablar de quién es el educador popular, vámonos a cuáles serían los horizontes natales ese a dónde quiere llegar la educación popular, y los pilares, ese, qué es lo que fundamenta la educación popular. ¿Qué fundamenta la educación popular? Y más desde el maestro Freire, es la dialogicidad de saberes. Okay. Ese eh, saber horizontal y retroalimentado, bidireccional, diría yo, ni siquiera podemos hablar de bidireccional, perdón, estamos hablando de un aprendizaje horizontal, donde a partir del de diálogo es que yo genero los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ese sería como uno de, de los eh, ejes más importantes. La horizontalidad. Exactamente, la horizontalidad. Dos, que si bien tú dices eh, eh, que pueda tener un sesgo político, no, es un acto político que muchas veces se ha malinterpretado o sea, la... como un sesgo político y los que hablan de educación populares hablan de izquierda y demás, no, lo que pasa es que son personas como nosotros, me considero, de hecho, porque creo que es de realidad, de muchos, de los que estamos aquí sentados y pues, participando en estas eh, videoconferencias y si bien no es de nosotros, afortunadamente, sí si de muchos de nuestros estudiantes. Entonces, en esa medida hay que, que hacer esa diferencia, que no es un ejercicio de izquierda derecha, es un acto político donde a partir de la realidad que yo veo, a partir de esa realidad yo observo la educación eh, popular como elemento de transformación de realidades, uh -huh. teniendo como último fin que es la lucha que se tiene desde hace 60 años, casi años, un poco más, que es un proceso de transformación social. Y eso, ahí es donde se considera un acto político, no solamente un ejercicio educativo, porque estamos hablando de una educación en el marco del capitalismo y un ejercicio, podría decirse, pero yo no, o sea, sí, sus bases son esas en el marco del, de una educación comunista es un ejercicio del comunismo, sin embargo, en términos actuales y en términos reales, desde hace mucho tiempo, es en términos reales de una población. ¿sí? Si yo tengo tanta limitación de derechos, lo mínimo que puedo hacer es organizarme como comunidad para saber qué beneficios puedo generar a la misma, en dinámicas y en valores como la solidaridad y el respeto. Ahí es donde se convierte en un acto político a partir de procesos de emancipación, de ese respeto del ciudadano y el conciudadano, donde mi necesidad pueda ser la misma tuya y la de todos, y si nos organizamos de tal manera donde todos los saberes sean convergencias uh -huh. y sean válidos, pues yo creo asertivos y en equidad para el general de la población. que creo que ahí es un análisis nuevamente político, que se hace y es retomando un poco las palabras de Jaime Garzón mucho antes obviamente de su asesinato que él decía que uno de los problemas que tenemos nosotros como colombianos y como la construcción de patria en Colombia ha sido que los colombianos tenemos una posición cómoda e individual ante la vida y en ese sentido el individualismo y esa posición cómoda que tenemos en la que la construcción, es en la que la construcción de comunidades hace muchísimo más difícil en la que nosotros nos vemos como sujetos individuales, nos uh -huh. pensamos a veces en colectivo, pero el pensamiento colombiano en términos de colectivos a veces es complejo, y desde esa posición cómoda individual ante la vida era lo que él decía, que definitivamente eso era lo que tenía el país como lo tenía, y si vemos hoy después de muchísimo tiempo, pues sí, seguimos uh -huh. replicando las mismas prácticas. Y es como la educación no solamente es este proceso de generar conocimientos, de construir conocimientos conjuntos, que digamos, uno podría decir, cuando habla de pedagogía, que la educación en sí misma no es un ejercicio como lo pensábamos antes, en el que hay un estudiante, tabla rasa, en el cual vamos incorporando, incorporando conocimientos, digamos que eh, a estas alturas del proceso educativo muchos profesores ya no pensamos así, sin embargo, hay algo que sí pasa y que sí es muy común, y es que a pesar de que nos pensamos que ese no es el, el modo de educar y nos pensamos que el conocimiento de verdad se construye juntos, se construye, todos aprendemos, no solamente el estudiante aprende, sino que yo también aprendo siendo el líder de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y a pesar de que eso es claro en la mayoría de los contextos y que es claro para la mayoría de los escenarios, ese poder transformador del proceso educativo y esa potencialidad de tejer comunidad, de tejer caminos conjuntos para lograr horizontes de bienestar Qué comunitario no se vuelve el ejercicio práctico cuando somos docentes o no en la mayoría de los escenarios, sino que sí, vamos a construir conocimientos con nuestros estudiantes, vamos a mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como desde algunos modelos pedagógicos se está abordando ya hace algunos años y como lo plantea incluso el constructivismo, que dice, no, no es un ejercicio unidireccional, lo construimos todos, el aprendizaje se construye, se construye en la interacción, se construye en el contexto en sí mismo, sin embargo, a veces es muy difícil incorporar eso que tú estás diciendo que me parece vital, y es cómo construimos también caminos de transformación comunitaria, uh -huh. cómo hacemos que no solamente los chicos adquieran conceptos o los chicos puedan estar interactuando en términos con nosotros para generar conocimiento, sino cómo metemos esa perspectiva de la comunidad en la que vivimos. Y más adelante también estaremos hablando sobre unas comprensiones que hemos estado dialogando un poco sobre comunidad, qué implica y qué relaciones habrían allí. Para mí es muy importante preguntarte, Nata, ¿quién es el educador popular? Porque entonces uno pensaría, y yo lo pensaba cuando estaba en la universidad, ¿no? el educador popular es simplemente, además desde una confusión muy compleja que tenía en mi cabeza, pero solamente el que estudia educación comunitaria, solamente mm. tiene potencialidad de serlo él. Yo que estudio educación especial pensaba en esa época, o los compañeros que estudian matemáticas o estudian otras licenciaturas, salvo en mi concepto y en mi imaginario sesgado, salvo los que estudian ciencias sociales, ellos sí podrían de pronto ser educadores populares, pero la educación popular no sería un ejercicio para mí como educadora especial. Esa era mi visión un poco en los primeros procesos que yo tenía de comprensión y creo que es una visión que se ha ido transformando también producto de la experiencia que tengo de conocerte, ¿no? de conocer tu ejercicio, de conocer lo que tú haces en territorio, de conocer esa mirada de cómo tejemos comunidad, de cómo nos pensamos los derechos de esas comunidades y no vamos solamente a enseñar, sino que también nos unimos a su lucha y empezamos a transformar juntos desde donde podemos, sin pretensión tampoco de Redentor ni de nada por el estilo, y entonces sería quién es el educador popular. Entonces, bueno, retomando todo lo que estás diciendo, porque has dado muchos elementos, el, el, el educador popular puede ser cualquiera. No necesariamente tú tienes que tener una profesión para hacer educación popular. De hecho, por lo mismo se denomina de esa manera educación popular. Desde una comunidad, desde un territorio. El educador popular sea formado académicamente o empírico, donde el saber es impresionante, es ¿Sí? mucho más porque es a partir de su realidad, busca eso, liderar un proceso comunitario donde vincula todos los saberes. El educador popular es una persona que tiene que tener características de justicia, de el trabajo colectivo, como lo he dicho aquí ya en anterioridad, de trabajo mancomunado, con su comunidad, valga la redundancia. El educador popular es una persona que antepone lo colectivo ante lo individual. El educador popular Vuelvo y te repito, puede ser cualquiera y lo que busca es transformar esa realidad a partir de las problemáticas de una comunidad. Y aquí quiero hacer como, no sé, énfasis en un ejercicio que se ve, si bien eh, el educador popular puede ser cualquiera, también tiene sus procesos, ¿cómo lo diría yo para no usar la palabra técnica? Pero tiene unos procesos en los que hay una, un trabajo organizado y a partir de diferentes herramientas se fortalecen y se reconocen las necesidades de una población, ¿m? de una comunidad como tal como tú lo mencionabas, entonces hay un eh, ejercicio particular uh -huh. en la educación popular que es el uso de talleres como herramienta de validación de realidades a partir de los talleres y lo más usado entre estos talleres es el taller de cartografía social, yo plasmo desde la voz de todos, acuérdate que lo más importante en la educación popular es ese tema de la dialogicidad sí. de saberes, del diálogo de saberes. Plasmo mi realidad y en colectivo estoy generando las eh, respuestas a esas necesidades. El educador popular lidera con la aprobación de toda una comunidad este proceso, en la medida en que organiza un poco, no es más, uh -huh. pero puede ser cualquiera. Lo que puede hacer el que llega de la academia lo puede hacer la persona de la comunidad, construyendo de pronto un poco más de procesos teóricos a partir de su realidad. Es decir, que cualquiera, cualquier educador, cualquier docente podría empezar a incorporar en su práctica pedagógica principios de educación popular desde esos principios que tú nos comentas de justicia, de equidad, de pensarnos la transformación de las comunidades con el ejercicio que nosotros hacemos, sin embargo, Hacerlo y hacer el ejercicio de la educación popular requiere que nosotros empecemos a incorporar como docentes ciertas características en todo nuestro proceso de pensamiento frente a quiénes somos en el proceso educativo, cuáles son los horizontes del proceso educativo y hacia dónde vamos como comunidades educativas. Pero sobre todo en clave de respeto que yo no soy el líder de ese proceso comunitario, sino que soy una gente que definitivamente posibilita el ejercicio que nosotros estamos liderando, y que me uno más bien a los objetivos de esa comunidad, a los objetivos de la comunidad en sí misma. Y más allá de eso, cuando sí. hablamos del de educador popular, que tiene todas estas características que acabas de describir, acordemos que la educación popular al transformar, trafa, transforma a partir de la subjetividad, de la transformación de ese sujeto como tal. ¿sí? Vemos la educación okay. más allá de, vuelvo y repito, un ejercicio de deposite y deposite conocimiento, sino cómo a partir de transformar una realidad, yo transformo a un sujeto que posiblemente es el fin de la educación especial, perdón, de la educación popular, va a transformar una sociedad, va a ser una transformación social. Difícil, porque para poder llegar a esos procesos hay que transformar las realidades a partir de las comunidades. Y es, un es el reto? Exactamente. O sea, el es un reto permanente para poder llegar a ese horizonte. ¿Qué es el horizonte listo? Creo que hay muchas más cosas que decir en términos de, de sí. educación popular, pero estamos haciendo, les recuerdo, esta contextualización un poco para entender qué es la educación popular antes de pensarnos estas convergencias que tiene con la educación inclusiva. ¿Cómo se piensa el proceso de enseñanza? A mí en lo personal como educadora, y como educadora especial, para mí son muy importantes las reflexiones curriculares uh -huh. un poco por esta comprensión que nosotros tenemos que las bases de la pedagogía están muchas veces centradas en la didáctica y en el currículo uh -huh. digamos que desde la formación que nosotros tenemos como educadores es muy claro hablar de pedagogía, currículo y didáctica pero cuando tú llegas y me dices no Sara el tema acá no es solamente enseñar competencias y que acá hay una, una pregunta de Lina Entrada de Frente a las Competencias, que aprovecho para decirles a las personas que están conectadas y están acompañándonos, que pueden ir dejándonos los comentarios, las preguntas, las reflexiones que tengan, y nosotras acá al final, con el computador al frente, estaremos leyéndolas, para poder hacer esta retroalimentación contigo que estás acá, y con las personas que nos están viendo, pero volviendo a mi pregunta, que se refuerza un poco con lo que dice acá, Lina es... ¿Qué pasa con el currículo, Natalia? Porque si tú me dices que los saberes nacen desde las personas que integran la comunidad, que yo voy a mediarlo, pero no en la mediación pensada desde la educación, como por lo general no la pensamos, en la que yo me el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en la que yo retomo los aprendizajes que tiene la comunidad en sí mismo, ¿cuáles son las claves de la comprensión curricular? El currículo no existe, el currículo lo leemos como. En ese sentido era pues, lo que te decía inicialmente la educación popular se piensa para llegar a esos sectores de la población que no tienen acceso uh -huh. a una eh, educación si yo le doy validez a un currículo que ya está implantado en un sistema educativo no sería educación popular sí. simplemente en esa medida yo tendría que para aplicar procesos, para llevar los procesos de educación popular a Laura tendría que estar pensándome en un currículo culto Tendría que estar pensándome en procesos de flexibilización curricular que no. ¿Cómo decirlo? Sin que suene agresivo. Sí. No que no respondan a lo que nos exige como uh -huh. tal eh, un escenario educativo, pero que sí respondan a las realidades de una población. Yo no puedo enseñarle como lengua materna a un niño que venga de una comunidad NASA el castellano que aprendemos todos cuando él tiene su lengua materna, pero es una exigencia que tenga que estar en un escenario educativo. Entonces, si bien yo no hablo de no hacer uso como tal, y eso, bueno, hay que hacer la claridad que es cuando yo llevo como tal los procesos de una educación popular, una educación convergencia, educación inclusiva, a un escenario académico, tengo que potenciar las necesidades, las problemáticas y las realidades de esa persona, en ese educando que tengo yo enfrente. En educación popular se habla de educandos, educador y educandos en un proceso de retroalimentación constante, porque al hablar de alumnos se considera que estamos hablando de que es algo sin luz, ¿sí? que es una persona que no tiene luz, entonces por eso mismo hablamos de educandos. Otro ejercicio que te podría dar esa validez de pronto de lo que, la importancia del currículo es, mira, el primer proceso que conocí yo de educación popular en las lecturas fue en Cuba. Uh -huh. En Cuba los procesos de alfabetización que se dieron a partir de una eh, escuela eclesiástica, era que los niños se formaban con su docente en las escuelas y iban a ser los educadores de sus padres o de las personas de las comunidades en las que estaban por la cultura de Cuba, donde el acceso a la educación era completamente difícil, pero tenían que formarse para poder organizarse como pueblo. Entonces, eran los niños quienes iban a las escuelas y formaban en las competencias, en los saberes, no una no competencia saberes básicos como leer, escribir, para poder saber cómo organizarse como comunidad, ¿sí? desde un ejercicio político. Entonces ahí tú entras a pensar, ¿qué te pide el currículo? ¿Y cuál es tu necesidad real? En esa medida, si tú validas un currículo desde la educación popular, pues no sería popular porque no estoy respondiendo a una necesidad como tal de mi población. A menos de que hablemos de un proceso, y me refiero también en términos de llevando la educación popular a la actualidad, a una contingencia como la que estamos viviendo, es reinventarnos ese currículo como tal. ¿Mm? Ahí yo encuentro una convergencia, y es la comprensión que tenemos también desde la educación inclusiva del currículo, si bien la educación inclusiva nos dice Acá lo más importante es el saber de la gente, porque no, no es una premisa tácita, pues, de la educación inclusiva. Cuando nosotros estamos gestionando la educación inclusiva, sí nos empezamos a dar cuenta de las tensiones que hay entre el currículo y la atención a la diversidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Entre el currículo y esta postura muy rígida que tenemos algunos docentes de decir, los estudiantes tienen que atender al proceso de formación desde el currículo nacional, cuando en el país existe un currículo nacional, y todas las personas tienen que aprender esto que está acá organizado, y si no aprenden esto, pues es que no están dando cuenta del proceso de aprendizaje. Y ahí empezamos a encontrar entonces convergencias, porque creo que en las dos se hace un llamado muy específico a comprender el currículo, y a comprender ni siquiera el currículo, sino a comprender que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir encaminado a las necesidades de las personas que integran las comunidades, las comunidades y que tienen que ser respetuosos también de esas características de las personas que integran esas comunidades. Para mí, en esto que te he escuchado hablar y en lo que he ido sonando sobre educación popular, esa es una convergencia que hay entre la educación popular y lo que hemos venido conociendo como educación inclusiva y es que nos pide examinar, ser muy reflexivos, muy críticos con esas aproximaciones curriculares y pensarnos que el currículo, cuando nació, al menos y hablando desde educación inclusiva, nació para organizar los procesos de enseñanza, para organizar mm. los aprendizajes en función de qué edades eran más pertinentes, para dar una luz, pero no para volverse una camisa de fuerza a la que si no alcanzas, no cabes, no es de tu talla, pues definitivamente tú eres la persona que tiene que adecuarse a esa postura curricular y no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Uh -huh. sino que efectivamente el llamado y la invitación es pensémonos que el currículo es una, una luz en algunos casos para orientar el proceso, pero que nada es más importante que contextualizarlo nada es más importante que el proceso educativo, si bien tenga una luz frente a los procesos sea organizado en función de las comunidades, ahí hay una tensión, no sé si se presenta explícitamente de la misma manera en educación popular y en educación inclusiva, que creería que ahí habían algún, habrían unos comentarios tuyos pertinentes por hacer, pero sí creo que esa es una de las primeras tensiones, si quieres nos haces los comentarios para poder ir elaborando las demás tensiones. Más allá, eh... Que sean las tensiones que se presenten, es que ahí es donde entras tú a ver cómo esa diferencia. La educación uh -huh. inclusiva tiene una normatividad que la soporta para poder hacerla efectiva en sí. el escenario escolar. La educación popular, desde lo que yo conozco, lo, hasta el momento no conozco la primera normatividad que me diga a mí, tú puedes hacer el ejercicio de educación popular en, en un escenario educativo. Sí. En los eh, contextos académicos, conocemos de los procesos de educación popular por, independientemente, uno, a la inquietud que tenga el estudiante, a la postura crítica que tenga el docente, y dos, a la... como te digo? A la eh, finalidad que tú le des para sacarla de las aulas, porque no hay un ejercicio uh -huh. tácito que te diga a ti, formamos en educadores populares para que se a educar, ¿no? Han habido varios ejercicios que tratan de llevar la educación popular, que yo diría es una educación en términos de equidad y respeto, eh, sin quitar de la validez que tiene el concepto, sino eh, lo que es, o sea, cuando yo hablo de una educación en términos de equidad y respeto, estoy respondiendo a la necesidad de una población, independientemente de qué tipo de población sea. Hablamos de procesos de interculturalidad, hablamos de procesos de educación inclusiva para personas con discapacidad, pero hay muchas más realidades, o sea... Una educación eh, popular que podríamos decir que es plural, ¿sí? Uh -huh. Porque va en vías de atender a muchos. Sin embargo, la atención principal para mí es esa. La educación inclusiva la validan muchas normas. La educación popular, por el por contrario, tiene sesgo político. Uh -huh. Tiene comunista. Viene de ejercicios comunistas. Viene de población se de, se de izquierda. Se deslegitima como tal. Ahora bien, en Colombia... En la Universidad Pedagógica Nacional, Alma Mater, el profesor Alfonso Torres, con todas las bases y orígenes de la educación, le enredo mucho la lengua, hago la aclaración, qué pena con ustedes, y orígenes de la educación popular, aterrizan, no solamente el profe Alfonso Torres, una licenciatura como la Licenciatura de Educación Comunitaria, que si bien tiene bases, es un poco diferente, que creo que tú lo abordarás en otro momento, pero eh, es necesario hacer la claridad porque no conocemos ejercicios como tal Exactamente. de educación popular dentro del marco eh, institucional, diría yo. Lo más cercano que se conocen son los procesos de educación comunitaria. Entonces, ahí ya hay una tensión en la medida que no hay una eh, oportunidad equitativa. ¿Sí? Entonces... Encontramos más sesgos que son las poblaciones rurales, Ajá. en la medida en que si yo no tengo la posibilidad de, eh, estoy en la vereda X y tengo que trasladarme cuatro horas para poder llegar a educarme a la única escuela rural que hay donde hay un profesor y los niños son solamente desde un escenario multigrado, pues es otra tensión, que claro, también esta tensión se ve en los procesos de, de educación inclusiva. Pero, en ese sentido, la validez de la educación popular es que la comunidad como tal se puede formar uh -huh. y se puede alfabetizar, no necesariamente yendo a este escenario educativo. Entonces, ahí es donde uno lo del currículo no es eh, necesario porque no sería medianamente eh, educación popular. Y la primera tensión que yo te digo, la más importante para mí, es ese, esa situación en la que la... La normatividad valida un proceso de educación inclusivo, pero una educación popular siempre va a ser sesgada. Uh -huh. Otra cosa, la educación popular, como se basa a partir de las necesidades de, de la población, en términos tecnológicos, tiene muchas más falencias que la que pueda tener cualquier otro tipo de educación, porque no hay, una no hay una formación en vías hacia la tecnología, que es uno de los retos actuales en tiempos de contingencia, ¿Cómo voy a responder cuando puede ser una herramienta fundamental ahorita en tiempos de contingencia de la educación popular? Tiene su reto impresionante que es ¿Cómo nos formamos en términos tecnológicos? ¿Mm? ¿Qué es otra reflexión? Es una reflexión que surge de ahí, es otra tensión que, que podríamos mencionar. Estaba respondiendo acá justamente porque hay personas que están esperando la transmisión en Instagram, entonces estaba respondiendo <risa> a las personas que nos están escribiendo por Instagram, que justamente estamos acá compartiendo con Natalia por Facebook. Entonces tú nos planteabas una, una convergencia, pero también una divergencia ¿tú? entre la educación popular y la educación inclusiva, que eso me parece lo interesante de este proceso. Creo que otra convergencia también está dada en términos de los principios de equidad, uh -huh. de equidad y justicia. Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, y de hecho en los últimos tiempos con el compromiso de Cali y demás, se ha planteado que la educación inclusiva en realidad es esta cualidad que tiene una educación de calidad. Es decir, hablamos de educación de calidad, y si la educación de verdad es de calidad, entonces es inclusivo, y si la educación es de calidad, entonces es equitativa. Es equitativa. Y se incorporan entonces los principios de equidad e inclusión como principios de una educación de calidad. Y lo que tú nos referencias es que justamente en educación popular la equidad se vuelve una pieza clave del ejercicio que nosotros tenemos como pedagogos. Y siento que en estas dos convergencias igual hay que seguir profundizando bastante porque en ese sentido la pregunta sería ¿cómo hacemos como docentes para ser equitativos? no solamente en términos del acceso o de la presencia de la persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje o de la posibilidad de llegar a sus territorios lejanos, sino cómo en nuestra práctica pedagógica podemos ser equitativos, que creo que esa es una reflexión bastante compleja, pero bastante llamada también, porque nos permite profundizar muchísimo más en esos aspectos de la práctica pedagógica que podemos transformar como docentes y es que vamos a ser inclusivos. Uh -huh. y es siendo equitativos. Exactamente, yo ahí te diría que están, en la medida en que... O sea, otra de las convergencias que hay ahí, si yo hablo de educación popular y hablo de educación inclusiva, ambas le dan puesta a un modelo educativo justo que uh -huh. responda a las necesidades reales de una población, ¿cierto? En ese sentido, desde mi ejercicio docente, si yo no estoy trabajando en un escenario rural, si no tengo procesos de educación popular con barrios y comunidades, sí si desde mi ejercicio educativo, tengo la posibilidad de leer la necesidad de mis estudiantes y en esa medida hablar de esa, si tenemos la posibilidad, que eso es grandísimo y es un terreno que hemos ganado pero que de pronto no, lo hemos, no nos hemos empoderado y no lo hemos, hemos, no lo hemos apropiado y es el tema de la flexibilización curricular. Tengo toda la posibilidad como educador especial, como persona que trabaja como docente de apoyo y le ha puesto en educación inclusiva a generar cambios y flexibilización en ese currículo. Y ahí, al igual que una educación popular, yo estoy buscando la equidad en la formación de, y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, tú haces la pregunta, ¿de qué manera yo respondo desde mi ejercicio? Hablando de los procesos de necesidades reales, realizando situaciones como la flexibilización curricular, el cambio total del currículo, ¿m? a partir de la necesidad, pienso yo. En educación inclusiva hablamos, según características de funcionamiento requerimiento de apoyos para generar alternativas de apoyos. En educación popular yo hablo lectura de realidad para transformación de realidad. Que mire, que a mí me parece algo muy bonito, que en este momento en mi cabeza hizo como, como clic, pues, <risa> y es, recuerdo a la profe Janet León de... en la Universidad Pedagógica, que ella nos contaba en, en un ejercicio que hicimos en enero de este año justamente y nos decía, nosotros en educación inclusiva hemos estado hablando de lo importante que es caracterizar a los estudiantes con discapacidad. Entonces empezamos, hacemos un análisis de sus características de funcionamiento y llegamos y hacemos la aplicación de varias escalas, tamizajes y demás para entender las características del individuo. Y ella hacía un llamado que me pareció sumamente pertinente y que creo que ahorita, como te decía, me hizo, se me amalgamó en la cabeza. Me decía que es tan importante la caracterización como la contextualización. Okay. Y entonces, ya lo que decía es: en la contextualización no es solamente entender en qué lugar físico estamos, ¿no es cierto? Y tienes una cara de enamorada en este momento. Me encanta lo no que. Pero okay, no, no. El, llamado, no, no. el llamado que ella hacía es justamente eso. Pensémonos que no solamente son importantes las características de funcionamiento, sino que esa caracterización, contextualización que tenemos que hacer, que a veces en educación inclusiva, en los procesos que a veces se adelantan como docentes de apoyo, no está tan marcado, no está tan claro que no solamente es importante caracterizar, sino también contextualizar, contextualizar ya sea, no es una lógica solamente de vivo en tal vereda, estoy en tal institución educativa, y básicamente acá vivimos de recolectar café, o de la agricultura, o de la agricultura y demás, sino es entender ese contexto, uh -huh. y tú ahorita lo que nos decías, Nata, es en términos de necesidades, ¿no es cierto?, de cómo satisfacemos las necesidades y creo que ahí hay una de esas eh, convergencias que estábamos buscando al interior de esta conversación que, que sostenemos las dos y es una convergencia es para aplicar en educación inclusiva no solamente nos pensemos en la caracterización uh -huh. pensémonos en lo importante que es hacer este ejercicio de contexto este ejercicio de caracterización también del contexto en clave de las necesidades que tienen los estudiantes, de las necesidades que tienen la fami las familias, y en cómo nosotros como docentes también tenemos un llamado ahí a llegar a esas necesidades y a gestionar junto con ellos las necesidades. Y creo que no son procesos que sean distantes no, y que no, sí. no sean posibles de articular. Exactamente, sí. además, si tú haces una lectura del contexto, haces una lectura de realidades, y vuelvo y soy muy enfática en esto, porque de hecho lo que tú mencionas de la caracterización es un proceso que se da con el proceso de cartografía social siempre uh -huh. en los ejercicios de educación popular. Tú qué haces, llegas, voy a contar eh, pequeñito ejemplo. cómo se hace un ejemplo de cartografía social en un territorio. Voy a aprender la eh, mientras De hecho, vayas. en algún momento lo hicimos con Sara, en, con una comunidad NASA, eh, frente a procesos de... Y vamos a, a formar en algo que en el momento no me acuerdo. En diseño universal, diseño universal. Eh, necesitamos hacer la lectura del contexto como tal. Entonces, por favor, vamos a hacer grupitos de tantos. Vamos a pintar nuestro pueblo. Vamos a pintar donde queda la escuela, vamos a pintar donde queda la iglesia, vamos a pintar donde queda la tienda de don Pepe, que es el que vende la cerveza, pero también la de doña Melisa, que es la que vende el arroz, y demás. Cuando iban pintando la iglesia, uy no, pero es que a Doña Perenjita le queda súper difícil porque el burro no la sube hasta allá, pero es que aquí en la tienda de Doña melissa es el único lugar donde podemos conseguir el agua, pero resulta que en la escuela las dos familias que quedan ubicadas en las casas X y Y no llegan porque hay una trocha impresionante y se cayó el puente y no logran llegar. Y a partir de ese ejercicio de caracterización y de lectura de realidad de un contexto, es que uno empieza a forjar según la necesidad de una comunidad plasmando simplemente la realidad lo mismo pasa cuando estamos con un estudiante con discapacidad o con una diversidad o con una característica de funcionamiento diferente yo hago ese ejercicio con el estudiante pero también lo hago con el docente pero a su vez lo hago con la mamá pero si resulta que el compañerito del salón es el que más lo comprende en tal situación también lo hago y en esa medida yo estoy haciendo una lectura de la realidad de mis estudiantes y respondiendo a esas necesidades básicas que no me las está dando un derecho básico de aprendizaje ni un componente curricular. Claramente tengo que mezclarlo porque necesito fortalecer una dimensión cognitiva, pero es a partir de la necesidad que tenga este estudiante. Perfecto, me encanta. Y otra convergencia que veíamos es la flexibilización. Es pensarnos no solamente la flexibilización desde el currículo en sí mismo como estructura, porque en últimas en educación popular ese no es el horizonte, sí, sino pensarnos la flexibilidad del proceso. Uh -huh. Y creo que ahí también hay varias elaboraciones importantes en términos de cómo lo podemos lograr. Para mí una convergencia, que puede no ser tan convergencia o no ser una convergencia tan explícita en este momento, pero de la que sí quisiéramos que quisiera que habláramos es sobre el tema de comunidad. Uh -huh. ¿Cómo como educadores podemos tener esta clave de comunidad, de que mi ejercicio no es para una población en sí misma, que creo que eso es una convergencia importante con la educación inclusiva, y es el ejercicio del docente de apoyo, no es para un estudiante, es para una comunidad sí, de también. aprendizaje, Total. es para una comunidad que se está pensando el proceso de enseñanza-aprendizaje, uh -huh. y en ese sentido el educador popular también se piensa en clave de comunidad ¿Cómo pasa hacemos para abrir un poco las puertas del proceso de enseñanza no es cierto y de pensarnos que la enseñanza no solamente se da en las aulas que la enseñanza no solamente se da en ese lugar y, y más ahorita no y creo que ahí viene la siguiente pregunta también para ir digamos un poco recogiendo en esta conversación que hemos tenido veíamos que hay al menos cuatro convergencias entre educación inclusiva y educación popular una, las tensiones que las dos planteamos en términos de currículum, uh -huh, uh -huh. ¿no es cierto? Tanto la educación popular y tanto la educación inclusiva plantean tensiones fuertes a nivel curricular. A nivel curricular. La segunda es este pilar fundamental que es la equidad, uh -huh. la equidad que tiene que ser un horizonte y un fin en sí mismo, o sea, el camino y el fin uh -huh. de la educación eh, en cualquiera de sus formas. La tercera convergencia que encontrábamos es en términos de las necesidades, ¿no? ¿Cómo la educación...? tiene que satisfacer esas necesidades, y cómo el educador tiene que pensar su ejercicio centrado en las necesidades, y hacíamos ahorita, el comentario no solamente de la persona, sino del contexto de la comunidad. Uh -huh. Y finalmente, una convergencia muy fuerte que encontramos es en términos de la flexibilización, de la flexibilización del proceso. No sé si Nata, si antes de pasar a hablar sobre la convergencia, porque ya nos quedan pocos minutos, Hayan algo otras convergencias que también hayas logrado dilucidar en este diálogo que quieras referirnos o si nos vamos con estas cuatro fuertes que encontramos en el ejercicio. Justicia podría ser, por ejemplo. Y bueno, el tema de justicia sí, pero tenía pensado ahorita una <risa> que se me acaba de volar. Ay, caray. Se te acaba Como de siempre, como siempre. Pero espérate, porque es que hay una más. Y uh -huh. en el momento que me vaya acordando, lo vas diciendo, contando. Claro y que sí. pasemos entonces a. Si quieres, no te sé, vas preguntas nos de, de la gente. O... Entonces, antes de pasar a las preguntas de la gente, que hay comentarios súper interesantes de Clara maldonado saludos, Clara, hasta Norte de Santander, de Ángela, saludos, hasta Pereira, de Nubia, saludos, hasta donde estés, no sé de qué lugar nos miras, pero saludos, uh -huh. hasta donde estés, ya leemos tus comentarios, comentarios de Ana Belén y comentarios de Lina, tenemos cinco comentarios ya por leer y, y preguntas por contestar. Ahorita al final de nuestro Instagram de nuestro Instagram, estoy metida con Instagram, de nuestro Facebook, ¿Qué, qué haces? de nuestro Facebook Live, antes de ir a eso, hablemos un poco de el papel de la educación popular, qué reflexiones nos da la educación popular eso, que en la contingencia decir? actual, okay. contingencia, o sea, en esto que está pasando que definitivamente nos pone de sentado estas cuatro convergencias y muchas otras que tienes ahí en la vez. Sí, ¿Vale? ya, o sea, creo que eso era lo que, a lo que iba a llegar, o sea, en, o sea en el momento... Si bien no estamos en las aulas, estamos en una educación bancaria desde las casas. Sí. ¿Mm? Porque estamos con el tema de la guía, el tema de la angustia, de los docentes como tal de tratar de suplir esa necesidad educativa de sus estudiantes y es a partir del de tema de entre más guías entregue, de pronto más fortalezco, pero claramente no es así. Entonces, eh, vemos que en temas de la educación popular... Es una oportunidad fundamental. Si yo busco con la educación inclusiva y busco con la educación eh, popular, transformación de realidad, transformación de sujetos, tengo toda la posibilidad, por la situación que me está dando y el ver, ver como el lado positivo de semejante situación tan angustiante para todos, de reinventarme un currículo, de seguir con esos procesos. Eh, la educación popular se da mucho en los barrios, se da a partir de procesos de urbanos, a partir de la música, a partir del saber de la señora que nos hace las cocadas deliciosas y mientras nos enseña a cómo hacer esas cocadas, nos cuenta cómo fue que llegaron los esclavos a Cartagena y todo, un movimiento palenquero, y a partir de eso es que yo construyo sociedad. Si yo utilizo esta contingencia para desafortunadamente no voy a tener esa interacción que también una educación popular surge de esa retroalimentación y de ese eh, proceso digo yo hasta de su percepción del solo saber cómo huele el otro yo sé qué enseñanza me puede generar si huele a tabaco huele a leña de su territorio con la, con la contingencia esto nos disminuye un poco más pero si nos da la posibilidad de por medio de una pantalla que no es el ideal pensándonos en procesos organizados para reinventarnos un currículo, porque la clase no puede seguir siendo en que yo te entrego la guía y tú me respondes, porque en este momento mi profesora es una pantalla. ¿Mm? Entonces estamos volviendo a las mismas dinámicas de una educación bancaria. Más allá que una solución, es un reto inminente que nos queda. ¿Mm? Uh -huh. Básicamente es. Listo. Entonces, en términos de la contingencia actual, entonces creo que, que es muy importante y es un llamado que, que hace la educación popular, o no sé si la educación popular o las pedagogías críticas o las corrientes pedagógicas latinoamericanas, o que está situado también en esos tres, o la realidad en sí misma, es el llamado por pensarnos esa diversidad no solamente en términos del funcionamiento humano, sino esa diversidad socioeconómica, uh -huh. es en que las soluciones que nosotros estemos pensándonos como instituciones educativas, sean centradas también en esa comprensión de esa diversidad. En eso que hablábamos ahorita tan bonito, recordando a la profesora Janet León de la universidad y recordando esta reflexión que tú nos hacías, a que caractericemos no solamente los individuos, sino que también contextualicemos en términos de las situaciones, y que en esa comprensión de las situaciones no solamente nos pensemos las situaciones familiares, que hacen parte de un contexto por supuesto sino que también nos pensemos, esas barreras y esos aspectos que no son facilitadores de los procesos de aprendizaje que están mediados por los factores socioeconómicos, socioeconómicos. porque retomando un poco eh, una cita que poníamos en un artículo que estábamos escribiendo sobre Freire no solamente el problema es que en la sociedad se repartan inequitativamente algunos bienes o esté este pasando este fenómeno en el que algunos tienen más que otros y eso hace parte del ejercicio Ajá. que nosotros nos enfrentamos cotidianamente sino que esto también afecta en cómo se distribuyen inequitativamente los aprendizajes y si estamos pensando que la enseñanza es un medio para lograr también desarrollos para poder lograr eh, habilidades y para consolidarnos como seres humanos integrales pues esa distribución inequitativa de los aprendizajes lo que pone es a unos en mejores posiciones frente al aprendizaje y a otros con más barreras para acceder al el aprendizaje, y creo que eso es algo que deja de manifiesta esta contingencia. También otra cosa, eh, respecto ya a la, a la educación popular como tal, pues que ha sido el, el tema, y es de nosotros como adultos tener esa humildad de, de permitir que el otro también genere procesos de educación, eso es otra cosa a la que nos invita a esta contingencia, o sea, los papás han sido quienes han tenido que vivir unas realidades súper fuertes, y no solamente desde la academia, o sea el saber, yo le puedo enseñar a mi estudiante desde la olla que me trae de la cocina, porque es lo único que tiene para enseñar de la clase según la temática que quiero abordar. Entonces, en ese sentido, eh, la academia no es solamente el único proceso educativo. Si es válido, hay que tener en cuenta la, eh, el aprendizaje popular, el, el saber de cada ser humano, y en esa medida hago la reflexión para que, cuando nosotros queramos hacer una educación asertiva en términos de integralidad, tenemos que contar con esa humildad. Y que otra persona, si son un niño de cinco años, pueda enseñarme a mí aprendizajes supremamente importantes para la vida, no solamente desde lo que yo conozco en los libros, ni desde lo que me enseña a mí la neurociencia o cómo se está dando el proceso educativo ahorita. De hecho, es también hacer un llamado como a la reflexión, que si bien estamos en una pandemia, este ejercicio de teleeducación, teletrabajo y demás... Muy seguramente en una próxima década es algo que vamos a tener que, que enfrentarnos nosotros ya muy viejitos y nuestros hijos en un futuro. Entonces es ver de qué manera, así sea un ejercicio netamente mecanizado, no quitamos ese lado humano que debe tener todo proceso educativo desde la transformación de sujeto y de subjetividades. Eso es como lo que... La oración del proceso. Exactamente. Listo. Vamos a pasar con los comentarios de las personas que nos estuvieron acompañando. Lina Andrade, una educadora especial, hace el siguiente comentario en forma también de pregunta, que en algún momento tuvimos tú y yo también esa, esa, esa discusión. Y es, si bien el educador popular se basa en el aprendizaje del individuo y en la, en la práctica y las experiencias, ¿quiere decir que en el ámbito educativo se puede trabajar a partir del desarrollo de competencias? Me la repites, por favor, porque, bueno, el educador popular no, no trabaja por el individuo, o sea, el sujeto de derecho, porque un individuo puede ser cualquier persona en la que yo vuelvo y repito el ejercicio de una educación bancaria. Entonces uh -huh. yo veo a mi educando como un sujeto de derecho tan igual como yo. Me repites el... el... Yo creo que el extracto de la pregunta, aunque si bien lo va a leer, Creo que el extracto de la pregunta es, ¿qué pasa con el desarrollo de competencias? El desarrollo ¿Cuál de competencias? es la lectura de la educación popular frente al desarrollo de competencias? De competencias básicas a partir de tu realidad. Las competencias que yo adquiero en el colegio no necesariamente son las que necesito. Estamos hablando de unos derechos básicos de aprendizaje y de una educación basada en competencias que responde a un componente curricular. Sí. Yo en la educación popular, lo menos que voy a tener en cuenta es el currículum porque estoy hablando, a menos de que yo me reinvente ese currículo para que responda a la necesidad real de mi estudiante. Vuelvo y cito el ejemplo del niño de la comunidad NASA donde yo le voy a enseñar a leer en inglés, pero resulta que me está saludando de X o Y porque no conozco eh, el idioma nasa yuwe. Eh, de hecho que nosotros tuvimos la oportunidad de, de ver cómo lo hablaba más, no de aprenderlo, ¿no? No le voy a poder responder un saludo porque es que el niño me está hablando en Asayuve. Ahí, ¿qué necesidad tengo yo de hablar de un estándar básico de competencias o de competencias básicas en la educación? Si están amarradas a un contenido curricular, que se piensa en un tipo de estudiante homogéneo. Listo. ¿Mm? Hay una pregunta de Ana Belén Cárdenas Ramos, que me parece que muchos se deben estar haciendo también en este momento. Y es, si la educación popular se basa en los conocimientos y características de una comunidad... Cómo serían o cómo harían los procesos de evaluación y cómo sería con los requisitos nacionales, por ejemplo, las pruebas estandariza estandarizadas como el ICFES. Vuelvo y repito, todo esto va amarrado a un currículo. La idea es formarnos desde la educación popular para salir a llevar a las comunidades. ¿Mm? La educación popular está basada a partir de las necesidades. En ese sentido, el ICFES y todas estas competencias yo las adquiero desde un escenario escolar regular. En la medida en que yo estoy en un escenario escolar regular, yo no estoy en un proceso de educación popular. ¿Mm? Uh -huh. Cuando, Ahí surgiría una pregunta que para mí es crítica uh -huh. y es, ¿no se puede dar la educación popular en un escenario escolar? Sí se puede dar y es donde te digo. Y era, de hecho, la, la, lo que te decía en un inicio... Antes de empezar a charlar. imagínate la importancia en que tú empiezas a generar procesos de educación popular a partir de lo que tú ya has recogido de las comunidades en un sector escolar para que eso mismo vuelva y se replique en las mismas comunidades. Podemos hablar que el niño que tiene que presentar el examen del IFES ya tiene, esas tiene su realidad, pero tiene los conceptos básicos que exige un currículo para poder tener una prueba y poder... Eh, entregarse a una vida mercantilista como nos toca a todos, porque no es, no es ir en contra de un consumo, sino es ir en qué medida, o sea, ir en la medida en que yo pueda ir resolviendo mis necesidades. ¿Mm? Entonces, ahí es donde cobraría importancia el poder hablar en términos de educación popular, educación crítica en el escenario escolar, que yo salga y replique en las comunidades. Pero en la medida en que si no tiene un currículo, para la compañera que preguntó, pues yo no tengo un proceso de evaluación tampoco, yo tengo un proceso de construcción permanente al que le voy dando respuestas, por eso mismo vuelvo y repito, el ejercicio permanente es el, el escenario de talleres, y a partir de esos talleres yo me siento como hacían los abuelos, como hacían los indígenas, ¿qué encontraste del proceso? Bueno, tal la embarró, tal no la embarró, hay un texto que me acabo de acordar en este momento que se llama Jefes, Cabecillas y Abusones, te lo recomiendo que que una vez, y empiezan a hablar cómo desde las comunidades se empieza a viciar el ser humano. Los indígenas, cuando alguna persona se portaba mal, la misma comunidad era quien entraba a ser el correctivo, uh -huh. pero fue llegando una persona que tenía de pronto un poco más de mundo, entre comillas, y se volvió el jefe, y empezaron a viciarse las cosas y a perderse los escenarios de respeto y de solidaridad hacia el otro, porque traemos elementos desde una postura netamente individual, por eso mismo yo pongo... Te pongo siempre lo popular, lo, co lo colectivo que lo, que lo individual. Entonces en esa medida el, el, el tema de evaluación pasa lo mismo que con el nivel curricular. Que ahí está, creo que la tensión más fuerte, y es que cuando tú nos dices no hay evaluación, no hay currículo, cuando tú te piensas la escuela tradicional, algo que sí es común y algo que pareciera ser, estar como metido en nuestros foros, es la lógica curricular y la lógica de evaluación. Entonces, en ese sentido, por eso la pregunta era, ¿es posible hacer educación popular en una escuela tradicional? Porque la educación y la escuela tradicional, precisamente, tiene incorporadas lógicas curriculares y lógicas evaluativas. Entonces, en ese ejercicio, la educación, y que creo que es lo que, lo que refieren con preocupación también en los comentarios, es alrededor de eso, porque muy seguramente, y pasó también en los talleres que uno hace a nivel nacional, es muy difícil pensarse el proceso al interior, no de la educación popular, sino al interior de la escuela como la conocemos con sus lógicas y a veces antilógicas, sin pensarse la evaluación y sin pensarse el currículo. Entonces, tal vez no por es, eso son las preguntas de No, el, no de es no pensarse. Pensar, sí. Bueno, ya entonces de pronto la aterrizo un poquito más. Y la otra convergencia con la educación inclusiva. Si bien nosotros cuando evaluamos a un estudiante con discapacidad lo que más fortalecemos es su proceso, ¿cierto? Y luego lo vamos desde un ejercicio de co-construcción y de observación. Yo construyo con lo que tú me estás dando, por eso mismo el tema de co-construcción. Entonces, en esa medida que a partir de que yo veo un cambio y transformo una realidad, no necesariamente tengo que tener un instrumento que me valide, desde una evaluación, que hay un cambio como tal. La evaluación la estoy haciendo yo desde el ejercicio como tal, eh, Teórico-práctico, que es otra validez de la educación popular. Todo se basa en ejercicios, la, la teoría se reafirma en la práctica. ¿Mm? Si yo veo que nos pensamos esto como comunidad, la idea era resolver tal necesidad, y en el ejercicio de la puesta en marcha y demás, yo me doy cuenta que sí si en realidad hubo un cambio, pues estoy variando un proceso evaluativo no necesariamente amarrado a un modelo educativo es nacional, que me pide, tienes que evaluar solamente de esta manera, el 20% actitudinal, el 60%... No, yo evalúo procesos, como se debe hacer en la educación inclusiva. Y esa era la otra convergencia que no te había mencionado, que igual surgió. Entonces, si bien es un proceso que, lo que les digo, llevamos décadas, casi seis décadas o más, hablando de educación popular, y no ha sido un proceso que, has, que haya sido visibilizado... Al igual que con la educación inclusiva, que de pronto sí tiene un poquito más de, desde el sector institucional, tiene un poquito más de reconocimiento, es un ejercicio que debe estar todo el tiempo en constante ejercicio para poder tener esa validez. Listo. ¿Y de qué ¿Qué me, me río de una cosa que vi acá, pero dale. Nubia Estela pieto dice: Todos queremos califi calificar, y lo más importante ahora, independientemente de qué educación sea, es la transformación del ser que necesito yo. Pero te amo, no me Y que necesitamos te como te grupo, esto. que aprendemos de cada uno, de las personas integradas. Transformación de sujetos. Ángela Medina Suárez dice totalmente de acuerdo, debemos priorizar la realidad del estudiante, no estandarizar el proceso de caracterización, porque se aislaría del enfoque del reconocimiento de estas realidades diversas. Uh -huh. Y creo que Ángela, bueno Ángela, Hace parte de, de equipos de docentes que se piensan el proceso de educación inclusiva desde la Universidad Tecnológica en Pereira. Y ha sido también justamente muy criticada los procesos de caracterización pedagógica tal como se han dado eh, en los procesos. Y es que justamente como, como ella lo refiere, el estandarizar los procesos de caracterización hace que nos pensáramos que los sujetos son de la misma manera todos totalmente desde una cosa muy psicológica muy psicométrica que no es la labor de un pedagogo ¿Mm? entonces eh, construimos caracterizaciones pedagógicas con eh, componentes netamente psicológicos desde pruebas psicométricas que no es la única fuente yo evalúo una realidad para poder saber eh, de qué manera reaccionar y ni siquiera evalúo Hago una o sea a mí la palabra de evaluación me cuesta un poco uh -huh. por eso mismo hablo de lectura de realidades y demás porque es a partir de la necesidad real. Voy caminando, me caí me tengo que parar. Claramente. ¿Mm? Listo. Clara Maldonado nos dice: totalmente de acuerdo. La cuarentena me ha permitido conocer más realidades de los estudiantes. Pese a las fotos de evidencias de aprendizajes que han abierto las ventanas del conocimiento a la realidad familiar. Uh -huh. Brian el Mojica nos manda saludos desde Perú. Hola, Brian, qué rico Hola, que Brian. nos estés ¿Cómo estás? viendo. Ojalá que nos podamos tener acá en algún momento de la vida, ratones fantásticos, desde Manizales, nos dice, te pregunto sobre sugerencias acerca de cómo desarrollar Piar con los chicos con discapacidad cognitiva, y yo creo que es importante si quieren, esta pregunta de Piar es súper amplia, entonces más bien si quieren en algún otro momento, Nata, sí, volvemos a hacer este ejercicio, que al principio nos costó un poquito. Y en tiempos de contingencia decía que hazme favor es el reto que se tiene ahora Podemos justamente estar hablando en clave de la pregunta que nos hace el usuario Ratones Fantástico sobre Pia en uh -huh. tiempos de contingencia y hacer un, una conversación como la que hemos estado teniendo el día de hoy. No se te extiendo la invitación porque para Total. mí sería una delicia compartirlo y conversarlo contigo. Además sería una posibilidad para hablar del artículo que... Se construyó en términos de perfecto de, la, de los roles de los que somos docentes de apoyo. Listo. Diana, Encantadísimo. Genial. Te voy a tomar la palabra. <risa> Diana Marcela Cortés dice, sí, el reto es gigante. Es pensarnos en cómo generar un apoyo que esté centrado en esa gran diversidad que nos rodea. Uh -huh. Desde la comprensión del contexto y mejor que sea la forma, de una forma interdisciplinar y con las mismas familias. Janes Suárez nos dice totalmente de acuerdo, estamos en una época de reinventar, creo que eso sí ha sido una ganancia de este proceso de contingencia, y flexibilizar según la prioridad y necesidad que se está viendo en este tiempo de contingencia. Esto lo vemos tanto en la educación virtual como en múltiples estrategias que se han utilizado, que han utilizado los maestros para cumplir con los requisitos, tanto en las instituciones públicas como privadas. Uh -huh. eh, Gladys Gutiérrez nos dice se ha generado un reto muy importante Lucita nos dice, la educación popular nos invita a una práctica acorde a un contexto, a sus necesidades, a sus formas de vida, las cuales se enriquecen a partir de sus saberes y es una construcción permanente de vida. Pertinente. Ese comentario creo que es muy pertinente sí. y que de una u otra manera recoge Con muchas de esas, las... Ajá. Exactamente de las reflexiones que se tuvieron en este escenario. Javier Yepes dice, se puede considerar, es una pregunta, Nata, y me imagino que va a dirigida para ti, ¿se puede considerar de la educación popular un mecanismo favorecedor de la inclusión, visto desde la reinvención del currículo, la eliminación o la eliminación del mismo, cómo hacerlo en la educación regular tradicional? Creo que esa es una pregunta fuerte, pero que puede ser la, nuestra pregunta de cierre de este espacio. Y es exactamente a lo que le estamos apostando, ¿no? Lo que nos preguntamos, porque pues no es fácil responder a una situación de estas. Y la idea es eso, si bien no eh, a omitirlo como tal, no, no recuerdo qué dice ahí, si es a reinventarnos, como lo decíamos ahorita, desde la educación popular, si tenemos elementos donde yo lo que priorizo es la transformación de un sujeto, en términos de educación inclusiva, en términos de atención a la diversidad, en términos de educación regular, en términos de educar sujetos como tal. Si yo veo que tengo la posibilidad, de hecho hay un decreto que posibilita independientemente que el estudiante tenga o no una condición diversa, eh, el proceso de flexibilización, ¿por qué no me empodero de esto y tomo herramientas de donde sea? Que lo que me traduzca ese ejercicio sea la formación de sujetos eh, participativos, sujetos de derechos de una sociedad, que tengan procesos equitativos de educación y que tengan la posibilidad de empoderarse para seguir construyendo sociedad en otros escenarios de su vida. Esa es la responsabilidad de la que nos invita tanto una educación inclusiva, una educación popular, un proceso de educación como tal. O sea, le decía yo a Sara, antes de hablar de educación, antes de iniciar el... el la conversación Facebook. en Facebook, hablemos de educación como tal, la educación eh, desde las múltiples diversidades que hay, que estamos hablando desde 1500, ¿Mm? entonces, mira, todo lo, lo que surge a partir de la necesidad de una población, surge la educación popular, surge la educación inclusiva, y si como docentes tenemos una función social tan importante que es formar sujetos, si yo tengo que reinventarme un currículo, es el deber ser para eh, potenciar una buena educación. Ahora, cuando hablamos inicialmente de pedagogías críticas, se da en el escenario académico a partir de las eh, nociones de muchos docentes que ponen una crítica al modelo educativo y se dan cuenta que de esta manera no es. O nos reinventamos y el escenario educativo no es necesariamente en el escenario escolar. Nos reinventamos para saber cómo formamos en, las, en lo popular, en las calles. Entonces sí es posible, no es fácil. Es un reto que lleva más de seis décadas, pero yo creo que es el ideal de educar, formar para poder transformar una sociedad. Perfecto. Canes dice, Lucita, desde el enfoque popular la evaluación se da permanentemente en la medida en la que se transforma la realidad de las comunidades y sus derechos. Que es eh, básicamente lo que acabamos de decir. Justamente. Tengo que hacer de observación y construcción. Y con la comunidad misma es que estoy dándome cuenta si hay un cambio o no hay un cambio. Perfecto. Listo, Nata. Pues yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, este primer Facebook Live. Te agradezco infinitamente que hayas estado acá compartiendo con Muchas nosotros. Creo Así. que fue un primer eh, Facebook Live interesante y vamos a seguir si, sí, sí, permites y si sí nos acompañas teniendo este tipo de Pero discusiones, chévere hacer también la discusión que nos proponía la persona desde Manizales en términos de planes individuales de ajuste razonable, uh -huh. a ustedes personas que nos siguen como Corporación Teje Caminos, les cuento que pues pueden ver este video, este video va a quedar acá colgado en, en nuestra página de Facebook, va a también estar en Youtube, en nuestro canal de Youtube, y que pueden compartir toda la información, miraremos a ver si podemos hacer una infografía que condense toda esta discusión que tuvimos el día de hoy, uh -huh. para que también la puedan tener a su disposición. Eh, les cuento para cerrar que el día 7 de mayo, es decir, este jueves, estaremos conversando con Alexandra Cruz sobre comunicación aumentativa y alternativa. Desde que tuvimos nuestro Instagram Live con Mónica Cortés, sobre accesibilidad cognitiva, han llegado muchísimas preguntas sobre pictogramas y demás y digamos entendiendo que a veces se puede leer que los pictogramas sean toda la comunicación aumentativa y alternativa Ajá. en sí misma, tenemos la oportunidad de hablar con Alexandra Cruz que es experta, es especialista en comunicación aumentativa y alternativa con la que vamos a estar conversando sobre comunicación aumentativa y alternativa, entonces para que estén muy pendientes, el día 7 de mayo, jueves a las 4 de la tarde vamos a estar conversando con ella y en otros momentos del mes seguramente estaremos con Natalia nuevamente. Es un gusto poder haber estado compartiendo con ustedes, gracias a todas las personas que participaron, gracias a las personas que estuvieron comentando e interactuando con nosotros. Eso es lo que hace rico este espacio sí. y hace que no nos sentamos tampoco tan lejos, aunque hayan muchas, muchos kilómetros a veces que hay en medio de nosotros. Eh, no siendo más, muchas gracias por estar acá. Gracias, Gerardo. Y nos estaremos bien. Y un saludo para todos. Gracias por participar. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén bien. Vamos a apagar la cámara. Uh -huh. ¡Chao!